Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estáis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy vamos a hablar de un software más para hacer bio-links o bien enlaces en nuestras bios, tanto de TikTok como de Instagram o donde las quieras poner. Páginas de estas pequeñitas, que se les conoce también como micropáginas, las cuales te van a ayudar a poner muchos enlaces en una página bellamente presentadas y que no te van a banear algunas redes de tráfico este software se llama Traffic Size y es para hacer bio links pero tienen cosas muy especiales esas cosas especiales te las voy a mostrar ahora y algunas de ellas son que tú vas a poder poner tus vídeos de YouTube pero no el enlace sino el vídeo, el vídeo, van a poder verlo directamente desde tu paginita, vas a poder poner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 A que le des clic al botón de la campanita que está aquí abajo y así no te pierdes ninguno de mis vídeos tutoriales. Te invito a que compartas este canal con tus amigos emprendedores y sobre todo a que pongas en práctica esto que te voy a comentar en un momentito. Traffic size son... BioLinks, links pero con mucho power primero te voy a enseñar la página de ventas aunque ya sabes que las páginas de ventas siempre son un pelín exageradas en cuanto a la presentación sin embargo este software realmente me pareció bueno y por eso te lo voy a presentar y si estás en mi lista privada quédate atento porque te voy a mostrar todo lo que puedes hacer y tú lo vas a tener absolutamente gratis dentro de mi lista privada y si no estás en mi lista privada, aquí abajo vas a tener el enlace para que te puedas suscribir y tener muchos softwares muy buenos como este y otros completamente gratis. Bueno, vamos a la página de Traficize. Este es Traficize. Dice que es un easily hijacked and legalized iPhone. Hordas de, de compradores gratuitos. Bueno, no es tanto como hordas de compradores gratuitos, pero bueno, sí te van a ayudar. La vamos a poner en español. Vamos a ver si la podemos traducir al español. Ahí está, hordas de tráfico libre, gratuitas de compradores desde TikTok, Instagram con este software exclusivo basada en la nube. Como sabes, tanto TikTok como Instagram son muy buenas fuentes de tráfico gratuita y hay que aprovecharlas. Y la mejor manera es tener un enlace en tu bio. Y si ese enlace además tú puedes modificarlo sin modificar la URL, pues genial. Porque puedes hacer cambios sin que la página inicial cambie y la gente sigue ahí sin ningún problema. Esta es eh, la presentación. ¿Ves? Ahí está. Incluye bono de lanzamiento. 27 dólares es lo que te cuesta. La gente ama absolutamente el tráfico. Es verdad. Por ahí de tal. Consigue un tráfico enorme de compradores gratis. Paso 1. Pones los enlaces de dinero. Paso 2. Personalizas. Y paso 3. Publicas. Sin más. Ya está, eso es todo. Efectivamente no hay nada más que hacer. Eso es todo lo que hace este software. Tiene más cositas como esta, bla bla bla, bla bla bla, te dice que los perfiles de Instagram y de TikTok, bla bla bla. Esto son cosas que tú ya sabes porque has visto otros tutoriales míos, incluso hay un, un caso de estudio que te voy a dejar por aquí arriba en el que tú puedes ver cómo con TikTok he conseguido ventas de Hotmart. Bueno. Pues es este. Vamos a verlo por dentro para que tú veas lo que puedes hacer con este software y por qué me ha gustado para presentártelo. Esta es la presentación que dan ellos con Katy Perry, pero vamos a ver nosotros lo que podemos hacer en realidad. Voy a entrar a la aplicación. Esta es la aplicación. Como ves, yo soy reseller. o sea, Yo puedo vender todos los que yo quiera al precio que yo quiera o incluso regalarlos, como es el caso de mi lista privada, que lo van a tener completamente gratis. Y si a ti te interesa y no estás en mi lista privada, puedes darme un toque y te lo doy a un precio súper especial. Bueno, vamos a verlo. Este es el main, los clics, los enlaces, vienen los tutoriales y el training. Los tutoriales son muy sencillitos, cómo utilizarlo. Y luego vienen unos casos de cómo la gente los ha usado, cómo puedes ponerlo con tu cuenta de Instagram. Te pone esto que es 10 by strategy. Y es un entrenamiento pero está en inglés. Puedes ponerle subtítulos, no pasa nada. Lo mismo aquí, subtítulos, subtítulos. Bueno, ahí está. Ahí los tienes. Me voy a ir nuevamente al dashboard. Y en el dashboard vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a crear un proyecto nuevo. Cuando quieras crear un proyecto, simplemente le das clic aquí en crear un proyecto nuevo. Le pones el nombre. Vamos a poner demo. size Con Z. Si no diré otra cosa. Create. Y ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle enlaces a nuestro proyecto, porque ahora no hay nada. Vamos a dar clic a crear un link y nos va a decir qué quieres. Acortar una URL, porque tiene un acortador, este tiene integrado un acortador. Si le doy a shorten, ¿ves? simplemente te pone el dominio y lo que tú quieres acortar y ya está. Eso es todo. Aquí no hay nada más que hacer, es un acortador muy vulgar. O bien un biolink. Page, una página de enlaces. Le damos clic a la página de enlaces. Le ponemos el nombre que nosotros querramos. Por ejemplo, demo traffic size. Y crear. Y aquí es donde empieza lo realmente interesante. ¿Qué es lo realmente interesante? Lo que distingue a este software de miles que hay por ahí. Bueno, miles no. Cientos que hay por ahí. Muy sencillo. Una cosa que me llamó la atención. Tú puedes, si quieres, desplegar... El checkmark de verificado. Si yo le doy aquí. clic, Cuando la guarde. Mi página va a tener el check-in azul de Instagram. Es falso. Está claro. Pero lo puede tener. Esa es una ventaja que podemos usar nosotros como marketers. Vamos a poner el título. Por ejemplo. Demo. Trafficize. Demo trafficize. Y luego una breve descripción. Y le ponemos. Los los enlaces más mol molones para los que no vivan en España, molón quiere decir cool, guay, chido, bonito, en fin, el equivalente de nuestro país, más molones, a tu alcance. alcance Y aquí, si yo le doy el display verified, esto me le va a poner un check-in de que está verificado por Instagram, pero bueno no está verificado, ya lo sabemos luego tú puedes poner el color de texto el color de fondo, puedes elegir los presets que ya están hechos ves, es muy sencillo los presets no son los únicos presets que tiene tiene más, tiene custom gradients, es decir, gradientes personalizados color personalizado o una imagen que tú quieras subir, vamos a dejarlo ahora mismo así, el, el normal que tiene un preset y esto también es súper interesante Lip link URL Dice que va a redirigir completamente a los usuarios que acceden a esta página de violín a esta otra URL. Es decir, tú tienes un dominio que has creado aquí, este, y este dominio puede redireccionar a otra cosa. No a tu página, sino a otro lado. Es una función sumamente interesante. Me he saltado esto, tú puedes poner aquí un, una imagen, la que tú quieras, esta que tengo aquí preparada. Mira, qué bonito se ve, <ríe> se ve súper bonito. Bueno, ya estamos. No voy a poner yo un lip link, es decir, un salto, lo voy a dejar así. Fíjate en esta parte que dice branding, by traffic size, in branding. Tú puedes poner el branding que tú quieras, por ejemplo, by Betty Romerito Romerito. By Betty Romerito, ves, aquí. Y en la URL tú puedes poner el sitio que tú quieras, http 2.wdiagonal, betyromeritocom por ejemplo. Entonces, cuando la gente le dé clic al branding, se irán a mi página web. Y luego tiene un montonazo de cosas. Analytics, tú puedes, si quieres, pegar tu ID de Analytics. Y también el pixel de Facebook. Atento, también el pixel. Si tú tienes cualquiera de estas dos cosas, más adelante, a la gente que visite esta páginita, tú puedes hacerle retargeting, tú puedes crear un público personalizado o en fin, puedes hacer cositas que te deja si pones los analytics. En mi caso no los voy a poner, simplemente quiero que los veas. Luego viene el SEO y esto también es muy interesante porque tú puedes bloquear tu página, ¿ves? Bloquea tu página de ser indexada de los buscadores o no bloquearla y todos los buscadores te la pueden indexar. Si tú quieres que te la indexen, puedes ponerle un Page Title y una Meta Description. Es súper bueno, súper interesante, porque así ya puedes tener más tráfico simplemente por rankear esta página. Evidentemente vas a tener que hacer una buena descripción y un buen título. Yo no los voy a poner, lo voy a dejar así. Y luego vienen los parámetros UTM. El UTM ya sabes que es para rastrear. Si tú le pones Medium, por ejemplo, esta que es Biolink. Y el Source, por ejemplo, tú le pones ahí TikTok. Ya sabes que cuando la gente entra aquí, vendrá por través de Biolink. Y que tu fuente será TikTok. Tú puedes poner lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes poner Social Media. Y ya sabrás que vienen de Social Media. Luego vienen los Sociales. sociales? Y los Sociales te los va a poner aquí abajo, en esta zona. Puedes poner color de los botones, un email, un teléfono, un WhatsApp, tu página de Facebook o tu enlace a Messenger, tu perfil de Instagram, de Twitter, de TikTok, tu canal de YouTube, tu perfil en SoundCloud, en LinkedIn, en Spotify o en Pinterest. Esto es sumamente interesante porque te puedes poner un montón de cosas para que la gente rápidamente contacte contigo. Por ejemplo, mi correo.com. En teléfono vamos a ponerle más, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El WhatsApp, lo mismo, vamos a ponerle más, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Facebook lo vamos a dejar así, Messenger así, Insta así. Aquí vamos a poner, por ejemplo, Betty Romerito. Eh, TikTok vamos a poner Betty Romerito. Y así lo vamos a dejar, sin más. Puedes elegir la fuente. Este es Lato. A mí en general me gusta Lato, así que la voy a dejar igual. Y atento, porque también viene una protección. Puedes proteger tus páginas especiales. Por ejemplo, si quieres hacer una página de descargas de algo que has vendido, protégela. Le puedes poner un password de protección. Que sea sensitivo o no, la puedes proteger. Es muy, muy interesante. En mi caso, no la voy a proteger. No es todo, no es todo. Fíjate, le vamos a dar a guardar de momento, update. Y vamos a ver lo que hace. Mira, aquí está el check Este perfil está verificado. Mentira, pero yo puedo tener el check de verificación. Tus propios enlaces aquí. Y mira, aquí está lo que le hemos puesto. Esto, bye Betty Romerito. Y ya lo tenemos. ¿Qué más puedes hacer que es interesante? Fíjate aquí, create link. Vamos a dar clic en Create Link y puedes tener dentro de esta misma, pa de esta misma paginita un enlace de suscripción, un vídeo corriendo, actualmente corriendo, un TikTok corriendo, ejecutándose en el momento en que la gente llega aquí. Sumamente interesante. Vamos a dar a My Sign Up, por ejemplo, te dice que es una forma, en este caso solo está para Mailchimp, pero oye, Mailchimp es gratuito y te puedes hacer una cuenta cuando quieras. Damos a Add Form y dentro de Add Form dice aquí My Sign Up. Le damos clic a My Sign Up. Fíjate cómo te lo pone aquí Sign Up y vamos a ponerle aquí Accede a lo más nuevo de los cursos online, por ejemplo. Ahí lo dejamos. Es muy largo, fíjate, son dos, dos renglones, pero bueno, para efectos de ejemplo está bien. Tú puedes poner un icono, el que tú quieras. Yo ahora mismo no voy a poner ninguno. El color del texto, el color del botón. Puedes ponerle un outline. Mira, ¿ves ahí qué bonito se ve? Además, puedes animarlo. Si a mí me interesa que vean esto, pues vamos a poner, por ejemplo, un shake. ¿Ves? Y se, se sacude. O un flash. <risas> Qué bonito. Pulso, también me gusta. En fin, la, la animación que tú quieras. Un tada, que es tada. Ahí lo dejamos. Tú puedes poner un placeholder email. Por ejemplo, aquí tu email. El botón, lo que diga el botón. Por ejemplo, este mismo. O suscríbete. Suscríbete. La página, el mensaje de gracias, gracias por suscribirte, puedes mostrar los acuerdos, ves, o no mostrarlos, el acuerdo ya sabes, la política de privacidad, política de privacidad, porque esto es obligatorio cuando la gente se suscribe, vamos a mandarlos a Google, y tienes que poner el API key de MailChimp para que él lea las listas que tienes y la puedas poner aquí. Puedes también usar un webhook. Si tienes un webhook, pues lo puedes usar ahí. Le vamos a dar a update, aunque no tengamos ahora mismo para suscribirnos, ya está. Ves qué bonito se ve. Y además a mí es para efectos de ejemplo, vamos a ponerle un vídeo de YouTube. Video de YouTube. Simplemente lo pegamos. Ya lo tengo preparado. Lo voy a pegar aquí. Ya está. Y adicionar video. De momento es todo lo que te voy a mostrar, aunque puedes hacer un montón de cosas más. Míralo, ahí está. Ya está. Y además yo puedo poner que vean el video primero, ¿ves? Con Touch and Drag Directory order. Tócalo y arrástralo, ¿Ves? Y lo puedo poner donde yo quiera. Pues si a mí me interesa que se suscriban primero, pues que se suscriban. O que después de ver el video se suscriban, pues se suscriban. Y ya puedes hacer lo que quieras. Vamos a verlo cómo se ve en directo. Vamos a copiarlo. Voy a abrir una nueva ventana de incógnito. Y lo voy a pegar ahí. Aquí lo tenemos. Mira qué bonito. Demotafisize, aficize, verificado. Y dice verify. Los enlaces más manuales a tu alcance. Mira cómo se mueve este botón. El video para que lo ejecuten directamente. Mis enlaces aquí cuando los ponga. Y los enlaces sociales para que la gente se contacte conmigo. Increíble. Súper bonito. Tú puedes poner esto en tu perfil de Instagram, en tu perfil de TikTok, ponerlo en redes sociales, en fin, puedes hacer varias cosas ya con estas páginas que son tan bonitas. Pero esta es bastante más completa que una que solamente tiene los enlaces como eran las que empezaron a salir al principio. Esta es está bastante más completa. Bueno, hasta aquí la demostración de lo que es Traffic Eyes. Espero que te haya gustado. Este software y te recuerdo que lo tienes gratuito, completamente gratis en mi lista privada porque soy reseller y puedo dar cuentas gratuitas a mi lista privada. Mi lista privada es un sitio donde la gente puede tener mucho software, muy bueno y gratis. No tienen que pagar por él. Yo compro los derechos de reseller y se los doy completamente gratis. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas a la lista privada. Y si quieres alguno de los softwares que tengo, simplemente pregúntame y yo te lo doy al mejor precio del mercado. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado Traffic Size, que son BioLinks con mucho power. Tienes el acceso gratis en mi lista privada. Y si no estás, te invito a que te suscribas. Te envío un abrazo, Marketer. Y recuerda nuestro lema. Este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!